Comenzamos. Bueno, primero que nada, Juanita, es un enorme gusto, placer tener la oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias por la oportunidad, Juanita. Gracias a ti por invitarme, David. Ya sabes que soy una admirador tuya y de, y de tu asociación y sobre todo de toda la labor que has hecho tú y tu familia porque las enfermedades raras se den a conocer en México y a nivel este, mundial. Entonces, me, y la verdad es que me da mucho orgullo y mucha alegría poder trabajar contigo, poder estar juntos en, en esto y, y mi admiración y mi reconocimiento para toda la labor que tú has hecho. Sin duda el agradecido soy yo, Prima, porque tú has hecho un trabajo que me parece muy destacado. En esta ocasión, para esta charla, voy a hablar menos del tema de las enfermedades raras las voy a abordar, pero quiero que la gente conozca a la Juanita que yo conozco, a Juanita la persona, no la experta en genética, no la médico de, de Pemex. Evidentemente tendré que pasar por estas líneas de tiempo, pero quiero que la gente conozca a la otra Juanita Navarrete. Eso me va a dar muchísimo gusto. Así que lo primero que voy a hacer es pedirte que te presentes, aunque ya todo el mundo te conoce, por favor. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Juana Inés Navarrete Martínez. Eh, eh, soy médico, especialista en genética. Y bueno, vengo de una familia que eh, es muy inquieta en cuanto a los temas de, de inigualdad y, y fal de, en, en nuestro país. Entonces... Uh, mi madre es una gente que siempre se ha preocupado por, por el país, por eh, lograr eh, que haya más este, igualdad, entonces y es muy amante de, de nuestro país, de, de, de México, de los mexicanos, de cree en el progreso. Entonces yo crecí mucho en ese ambiente escuchando, pues a mis dos papás. Mi papá era, como se más de perfil bajo, él es doctor en economía. Mis papás fueron los primeros doctores economí en economía egresados de Harvard, de Latinoamérica. Y entonces los dos son gente que siempre han luchado mucho por, por el país. Mi mamá es la que le dio un poco más de la política. Mi papá es como más, él, él estuvo siempre en el ámbito financiero. Pero lo que quiero decir es que yo que sí con ese, con, con ese marco, con el de que, pues hay que trabajar por México, ustedes tienen que estudiar porque tienen que ser el día de mañana, hacer algo por el país, desde la trinchera que escogiéramos. La verdad es que yo no sabía, Y yo siempre fui una niña muy fantasiosa. Yo a lo mejor, yo, aunque tenía pues, eh, el, el pie en la realidad, yo siempre andaba pensando en las hadas, en las brujas, en, en la magia, con un poco de disgusto, a lo mejor de mi mamá, de cuándo iba a aterrizar pero siempre fui muy imaginativa, me gustó mucho leer desde niña y, y leí todo tipo de, de libros de, de, de esoterismo y todo, pero también leí mucho de historia que me podían a leer, El Quijote, de Historia de México, entre mi imaginación, yo siempre me sentí que era como prehispánica, un poquito me costó mucho trabajo lidiar con el hecho de que, pues no, que somos mezcla los mexicanos, no aunque no me guste, pues esta narizota me lo está haciendo ver, que también tengo genes españoles. Y me pues, no, sí, es que yo aprendí muchísima historia prehispánica. Me me puedes, te, te sé todos los reyes y las costumbres, y hasta ¿sabes? un poquito de náhuatl quería yo aprender. Y a partir de que llegaron los españoles, ya no quería aprender historia. Claro que esto me iba muy mal, porque imagínate cuánto tenemos de que llegaron. Entonces, okay. ya no, no, como que me rechazaba esa parte y me costó mucho. Yo siempre dije que yo era indígena. Digo, sigo diciendo que tengo gran parte. Y un poquito rechazaba mi cultura, este, la comienzo española y ya después ya me reconcilié y sé que somos mixtos, ¿no? Pero todo esto cuento un poquito de, de por qué yo nunca pensé de ser médico sinceramente, yo quería ser bruja, entonces, este, porque es lo que es, y mamá dijo, bueno, porque estaba yo como loca, entonces, yo dije, bueno, ¿cómo podré yo? Ya que que no, encantamientos o eso, porque además mi bisabuela, mi bisabuela, por parte materna, era la curandera del pueblo, entonces, este, este, mi tatarabuela y luego mi bisabuela, pero ya vino a la revolución y se vinieron a México, entonces, tenía esos antecedentes, y ya después me metí a medicina y me empezó a gustar mucho. Y lo que más me gustaba es ayudar a la gente y platicar. Más que nada soy muy platicadora, como ya ves. Entonces, ahí me gusta conocer a la gente, ayudarla. este Yo creo también que la medicina, pues ahí hemos ido avanzando, pero le falta mucho porque no somos un pedacito de cosa o un hígado o eso, sino somos seres integrales. Y aunque yo como genetista te digo que mucho tienen que ver obviamente los los genes para muchas veces yo creo que, que también tiene mucho que ver muchas cosas las emociones la mente los seres humanos somos mucho más complicado que simples animales somos sapiens tenemos otra cosa entonces cuando tú tratas a un ser humano no lo debes de tratar nada más desde el punto de eso es lo que creo desde el punto de vista físico es todo un conjunto y yo creo que a mí eso es lo que me gusta mucho ayudar a la gente, platicar. Claro, desde mi especialidad pues lo he hecho de otra forma, pero a mí me gusta mucho más que nada, soy una platicadora, como quien dice, soy una charlatana de charlar, me encanta charlar. Eso no sé qué, qué otra cosa me quieras preguntar y dentro de mi de mi formación, bueno, pues también este, estudié ballet, tuve una época que quise ser bailarina de ballet este, y además dijo que eso era complemento, que... Que yo tenía que escoger una carrera en que yo pudiera ayudar al pueblo, porque yo tenía que estar consciente que yo había estudiado gracias al pueblo de México. Que la universidad era, pues, se paga muy poquito y que en realidad se paga con los impuestos de los mexicanos. Y que yo tenía que escoger una carrera en la cual yo pudiera ayudar a las personas y regresarle a México, a mi país, pues, todo lo que mi país había invertido en mi educación. Porque dijo mi mamá, el punto cero cero de la población tiene derecho a una educación superior, superior. Entonces, mucho tengo también eso de mis papás, de que tienes que ayudar a la gente. Y claro, la verdad es que también a mí me gusta mucho, ¿no? Eso a mí me da mucho gusto. ¿Qué, ¿qué otra cosa cierto? me quieres preguntar? Muchas cosas, pero eh, primero déjame comentarte que estoy cierto, que lo que acabas de decir acerca de eres una gran charlista es absolutamente comprobable. Cada que yo he hablado <ríe> contigo, siempre tienes esta condición tan amable de, de platicar, de externar tus opiniones y de retroalimentarte con lo que los otros te podemos ir contestando. Me da mucho gusto eso. También acerca de lo que comentaste, la tía Ifigenia y el tío Alfredo, gente muy importante en el escenario nacional. Tu mami sigue vigente, es una persona que es un referente obligado en el tema de la democracia en México los derechos civiles, es una mujer que conoce mucho, no solo de lo que tiene que ver con lo financiero y los números, sino de muchas otras cosas, y eso me da mucho gusto. Yo te quería, eh, eh, más bien, estoy haciendo un ejercicio que, que pretendo sea diferente. Cuando uno habla de, de la jefa del servicio de genética del Hospital Central Sur de alta especialidad de Pemex, nos internamos en el universo de Juanita Navarrete, que Es una leyenda ahí. Es la mujer de la genética en FEMEX. Y eso es verdaderamente importante. Yo te quería preguntar acerca de este tema. Eh, dirigir, dirigir esta jefatura, eh, por, por llamarlo de alguna manera, ¿es un premio a tu esfuerzo académico a lo largo de los años, Juanita? Fíjate que sí, porque te voy a decir una cosa. Muy durante mucho tiempo, sí. yo como que, yo sí un poco como al azar que he llegado a muchos lugares. Sí. Yo, este, yo primero cuando empecé a hacer genética, empecé en el Hospital de la Mujer. Llegué y ni no sabían lo que era genética, fue desde formar el, el, el departamento, estaba yo solita, luego vino una bióloga que me ayudaba a hacer los cariotipos, ya luego llegó otra doctora y ya se hizo como un servicio muy chiquitito y veíamos a todos los niños con malformaciones, hablábamos con los papás, en fin. Luego tuve la oportunidad de irme este, un año a Estados Unidos a Nueva York, que mi mamá ya estaba, y de poder, el doctor me dio la oportunidad de poder ir con él a ver muchas de las enfermedades estas de depósito lisosomal y que apenas empezaba en esa época, estaban por sacar la terapia para... Para Gaucher estaba, pero todo estaba como muy en pañales a nivel de animales, en fin, experimentación. Yo nada más había muchos enfermos a los que no se les hacía nada, era paliativo. Y yo empecé a entrarme en el mundo de las enfermedades lisosomales. Pero luego te confieso, eso fue en el 81, que en el 82 que vine. Y a seguir trabajando en el hospital de la mujer, en donde pues veía yo más que nada recién nacidos, estaba todo lo del diagnóstico prenatal, pues se me olvidó un poquito lo de las enfermedades de depósito el isosomar. Entonces, ahí me quedé, luego me cambié a TEMEX, igual llegué por Serendipia, porque pues yo vivía en esa época por la carretera Vieja Cuernavaca, y e iba hasta el hospital de la mujer que queda en Tacuba, en Tacubaya, entonces me dijo, en Tacuba, entonces me dijo mi mamá y mi papá, oye, ¿por qué no...? Este, vas a hablar a Petróleos para ver si te admiten. Y entonces, la verdad es que yo estaba muy contenta del Hospital de la Mujer, yo no me quería venir a ninguna institución así especial. O sea, yo como que llego y formo mi casita, mis amigos, mis pacientes, como mi zona de confort, y la verdad no me quería ir a Petróleos, te digo la verdad que no quería. Y entonces, cuando fui a hablar, me dijo a mí el, el, el director, que, que este, me dijo a mí el, el director de Pemex, que pues lo, los... Los médicos eran sindicalizados, que tenía que hablar con el sindicato. Y entonces en el sindicato fui y no tenían ellos ningún candidato, afortunadamente, y entré muy fácil. Entonces entré yo solita, me costó mucho trabajo por fin que me tuviera una bióloga que me pudiera ayudar a hacer el cariotipo. Entró la bióloga y después pues poquito a poquito fue buscando pacientes hasta que un día en el 2005... Me llegó un paciente con enfermedad de Gaucher y me volví a acordar que yo había estudiado todo eso con el doctor y me acordé de que era el Gaucher y todo, pero… Resulta que y también averigüé que había una persona, que yo no sabía que eras mi primo, que estabas tú y que tú eras el que, el que, el que, el primero que había conseguido que hubiera terapia en México, que se, se la trajera, que tenés dos hijos que se estaban tratando en el ISTE. Y a mí no me querían dar ni el medicamento ni nada, que porque era carísimo que esas enfermedades no existían. Y, pues, tú, la verdad, te contactó toda la mamá, como dije, tú fuiste muy amable, fuiste tú a hablar con las autoridades y fue así como, por fin, gracias a que hubo una orden presidencial, me dijeron, pues, sí, tiene permiso y el medicamento, y ya busqué y empecé a hacer las conexiones. Y fue así como empecé a tratar a mi primer paciente de enfermedad de depósito alisosomal, de lisosomal, fue un niño con Gaucher que estuvo en tratamiento, que mejoró mucho y que, desgraciadamente, falleció de alguna otra cosa que no era Goshé, obviamente, de alguna complicación en una cirugía, pero bueno, fue mi primer paciente y a partir de entonces, pues empecé a buscar pacientes con enfermedades de depósito lisosomal, empezaron a buscarme en Pemex, pero para todo esto yo no, era, yo no era jefa de nada, era la única genetista que hacía esto, es que eso era todo, y punto, o sea, era la genetista del Hospital Central Sur. Luego, bueno, Finalmente llegó por fin otro médico porque cada vez hubo más pacientes empezaron a aumentar no solo de enfermedades de depósito lisosomal empecé a establecer la clínica y entonces ahora sí eran varios, varios médicos no solo yo ya o sea, estaba la hematóloga que era una gente muy entusiasta que sigue siendo este y que le gustaban mucho las enfermedades de depósito lisosomal los ortopedistas en fin entonces, este, todos ellos fueron los que después de todo me ayudaron a, a hacer, este, a, a establecer esta clínica, ¿no? y, y por fin, mucho tiempo después, la doctora Limón, cuando ella estaba, la directora, se, ella dijo que, bueno, pues, y era muy justo que, que, que ya había una clínica de lisosomales, que estábamos con todo lo del tamiz, que ya creciera y en vez de ser un departamentito sin jefatura, aunque yo era como la encargada porque yo era la que tenía que hacer todo, este, y después me ayudaba también mucho el doctor Cervantes, él fue el, el que empezamos a publicar y a hacer cosas con la llegada de él, porque ya había muchos pacientes. Entonces, que se creó una jefatura de servicio, y claro, por ser la más antigua, me nombraron a mí la jefa. Entonces, pues sí lo considero un premio, porque te, tenía yo años y años y años en Pemex trabajando, pues nada más. Y la genética, bueno, pues ya se sabía que primero había una genetista ahí solita, y ya después había dos genetistas con la bióloga que está conmigo, pero no era un servicio. Y entonces al hacer los servicios, pues ahora sí. Entonces la gente dijo, no, pues ya hay un servicio de genética. En fin, yo me acuerdo en una sesión una vez que un residente dijo, no, pues este caso sí deberíamos de mandarlo a genética, pero como aquí no hay genetista, yo casi me sea, ah, me dio un infarto. Entonces sí me costó mucho trabajo que se reconociera que la genética era importante, que podíamos hacer cosas, en fin. Entonces, y ahora, yo creo que ya dentro de poquito, ya que soy grande ya, ya me tocará jubilarme y me da mucho orgullo dejar un servicio de genética que no existía, que tiene muy poquito, tiene a partir de, estamos ahorita en el año, se crió a partir de, del 2018, fíjate, 2018, okay. o sea, muy poquito tiempo. Ok, pero tú has hecho un trabajo de muchos años. Ciertamente, cuando te pregunté que si para ti era un premio, entendí que me ibas a decir que sí, pero también para Pemex, tú has sido un premio, porque evidentemente rompiste un paradigma que tenía que ver con una desatención, desmotivación, desconocimiento de estos temas y tú los incorporaste a los servicios de salud de Pemex. Eso es muy importante porque evidentemente diste un paso fundamental para hoy encontrarnos con un servicio de salud de Pemex que integra la genética y muchas otras disciplinas que ha salvado vidas y eso es fundamental. Hace rato me dijiste... Yo quería ser una especie de bruja, como hada. Como, pues, tú, tú has sido una especie de hada madrina para muchos enfermos que pudieron tener a través de tus esfuerzos y tu conocimiento la oportunidad de hoy estar con vida. Cuando tú asumes esa responsabilidad, cuando tú tienes ya bajo tu encargo a nuestros enfermos, <ríe> entiendo que seguramente pensaste por decir algo, es, es la manera en que yo entiendo esto, Pensaste en dos direcciones. Bueno, me dedico a trabajar sobre que aquí en Pemex haya conocimiento académico de estos temas o me voy de frente atendiendo todos los temas y ya después pienso en crear academia dentro de Pemex. ¿Cuál fue tu decisión? Mira, fue en conjunto, porque como dices otra vez, con Cendipia se van dando las cosas. O sea, yo quería hacer primero la clínica de isosomales como que mi amor por los lisosomales se retomó, que lo tenía olvidado cuando apareció mi primer paciente. Y entonces dije, tengo que ser muy cuidadosa en seguir todos los lineamientos que aprendí. Entonces, eh, como se empezaron a tratar, me empezaron a llamar también para hacer las guías nacionales, junto con las gentes del Seguro Social, las gentes del ISTE. este... Empecé a ir a cursos de, de, de actualización. Entonces, quise que todo fuera muy puntual, que la clínica funcionara muy bien. Y después, cuando ya en el tamiz metimos las enfermedades isosomales, pues tuvimos la oportunidad desde, desde el bebé empezar a tratar a estos pacientes y a través de, uno, de un miembro, pues detectar a otros miembros. Entonces, yo creo que fue a través de la clínica de las enfermedades lisosomales que terminé de pulir todo lo demás y también quiero admitir que a partir de que llegó el doctor Cervantes con todos los conocimientos modernos que él trae, pues yo la química, por ejemplo, de, de, de cáncer y genética, de enfermedades de genética molecular y enfermedades raras, y empezamos a tener relaciones también con el IMEGEN. El IMEGEN estaba de jefa de investigación, la doctora Carnevale, y ellos eran acababan de crear, el IMEGEN era un, un edificio, era un, como un elefante blanco enorme y ellos tenían, pues, dinero para hacer investigación, pero no tenían los pacientes. Y como éramos vecinos, me dijo, Juanita, ¿tú crees que podríamos hacer algo? Le dije, ay, yo encantaba. Para mis pacientes era, pero bueno, la panacea poder hacer muchas cosas a nivel de, de, de, de genómica y de molecular. Entonces, hablamos con el director en esta época la Subdirección de servicios de salud y le pareció muy buena idea, y empezamos a hacer muchos trabajos en conjunto de genoma de, de los diabéticos, de genoma de, de este, del, del paciente con obesidad, del síndrome metabólico, de genética y cáncer, conjunto con el IMEGEN. Entonces, te digo, no fue que yo, que yo se me ocurriera, sino son las oportunidades que te da la vida. O sea, yo les dije que sí, que encantada, y realmente siento que Pemex salió muy Beneficiado, y bueno, en esa época que ellos empezaban, pues también obtuvieron una gran cantidad de pacientes, hicimos muchos protocolos, entonces estableció toda esa parte de genómica que nosotros, pues no tenemos en, en, en ese convenio, y este que ahorita es, es, continúa y menos porque pues cambiaron las direcciones y todo, pero sí estamos en la línea de que vamos a continuar con ellos. Entonces, lo que te digo, todo fue creando y al mismo tiempo genética que no existía de especialidad eh, se crió en la Universidad Nacional Autónoma de México, nos llamaron a los genetistas que estábamos eh, certificados por el consejo, en fin. Y entonces yo, eh, así fue como entré de profesora, mandé todos mis parteles, cumplí como los requisitos. Y estoy desde que se crió la materia de genética en la mm. Facultad de Medicina, empezó a ser profesora también de la Facultad de Medicina. Entonces, como que todo se fue dando, no es que yo lo haya buscado, sino que todo lo que se aparece, yo digo que sí. Eso es lo que tengo que sí, si y además me entusiasmo. Si es algo que yo digo que va a ser para bien, entonces, por ejemplo, lo de genómica no se me ocurrió a mí, se les ocurrió a los del InmeGen y yo dije, encantada. Lo de meter genética como, como materia obligatoria en la facultad de medicina no se me ocurrió a mí, pero cuando me invitaron dije, encantada. Entonces, es ese es lo que yo, y luego lo de las enfermedades de depósito lisosomal, pues sí, es en ese sí, yo un poquito sí tengo más que ver. Lo que yo me dedico es que como los pacientes están en provincia, están regados por todos lados, yo voy al hospital para que ahí se infunde el paciente, damos una plática de qué es la enfermedad, dejo un encargado, les dejo las guías, hago sesiones de preguntas y respuestas. Y luego sigo siempre invitando a los médicos encargados de los diferentes pacientes que hay en los diferentes hospitales de Pemex en toda la República para que estén al día, para que sepan lo que es la enfermedad, para que sepan de los nuevos progresos. Entonces, bueno, eso sí se me ocurrió a mí, pero, pero la verdad es que es el entusiasmo de todos. El entusiasmo de todos los, los médicos para tener en esto yo soy pero... ¿Tú estuviste en el lugar adecuado. No sé si algo más me quiere decir. Eso fue. Muy Eso. Eh, mira, dicen los budistas que a mí me gusta mucho. No hay casualidades, dicen los budistas, sino que hay causalidad. O De sea, acuerdo. el que tú estés en algún lugar en determinado momento no es casual, sino es porque tú tenías algo que hacer y que entonces, aunque tú digas que fue casualidad, es una causalidad. Así. Pues ojalá, o, o, digo, yo así lo veo, estoy muy contenta en este rumbo que la vida me ha puesto y, y bueno, pues ahora que voy a salir de la vida, pues estoy también muy contenta de estar en todo, en, con el entusiasmo y las ganas de hasta el último momento en las medidas de mis posibilidades seguir estoy luchando por, por esta causa que además me apasiona me gusta mucho. Hay un espacio de evolución tan importante como el que has descrito que habla de este trabajo agendado desde hace muchos años para que Pemex se convierta en un eh, atracadero de barcos, en un buque, en un yate. Ustedes en Pemex tienen lo que otros no tienen. Ustedes en Pemex hacen lo que otros no hacen. Ustedes en Pemex logran lo que otros no logran. Y por supuesto, es bajo la batuta de tu dirección, lo que a mí no solo me llena de orgullo, me da mucho gusto, también me habla muchísimo de la evolución que tú has promovido en Pemex acerca de estos servicios y atención a estos enfermos. Porque no hay duda que como estás en el momento, como estás en el lugar, como estás con las decisiones a favor, la gente se beneficia sin lugar a duda. El ejercicio de camisaje neonatal ampliado que tienen, es singular, el ejercicio de atención hospitalaria in situ persona a persona es singular, es decir, tú eres una mujer que conduce un yate de salud que quisieran tener otras instituciones. Entiendo que tu institución no tiene, digamos, la gravedad de la suma de tantos enfermos que tiene, por ejemplo, el IMSS o que tiene el ISTE en algunos rubros, pero lo que también entiendo es que con lo que ustedes han hecho han logrado sentar un precedente que es muy importante. Juanita, el resto de tu vida ha eh, variado en diferentes momentos. Eh, en el Hospital de la Mujer, en Estados Unidos eh, trabajando con tu especialización, en los servicios de salud de Pemex. Es decir, ha sido cumpliendo retos en forma y fondo, como tú dices, de manera causal. Eh, te quiero preguntar. ¿Qué sigue, Juanita? Y, y, por favor, no me hables de, es que ya estoy a punto de retirar. No, no, no, no, no. Tú, tú, tú tienes una pila muy, muy cargada todavía. ¿Qué sigue para ti, Juanita? Mira, pues siempre hay que pensar también que detrás de uno viene gente joven. Entonces, este, no sé, en Pemex, en Pemex, por, lo, por a lo mejor ya me jubilaré pronto, Dejan, pero siempre y cuando yo vea que la persona que se quede, que yo creo que sí así lo es, se va a quedar, eh, o sea, que no se olvide de mis pacientes, de de la clínica que le sigue echando mucho entusiasmo, en fin. Y por otro lado, también ahora voy a tomar la presidencia de la Asociación Mexicana de Genética Humana el año que entra, y pienso seguir dando mucho auge dentro de la presidencia al conocimiento y a la enseñanza de estas enfermedades a nivel nacional, porque la Asociación Mexicana de Genética Humana cubre a todos los genetistas de toda la República para seguir enseñando y llevando el conocimiento de estas enfermedades a toda la República, para que haya una detección oportuna y temprana. Pienso seguir luchando también por lo del tamiz si es a través de la asociación, si no es a través, este, en la que me ha ayudado mucho ustedes, en especial Jacqueline, que ella sea, pues, es una gente entusiasta, eh, eh, joven, llena de alegría y llena de amor, hacia estas enfermedades, entonces eso a mí me da mucho, mucho también entusiasmo y ella tiene, ha hecho las conexiones para que haya una ley, eh, una iniciativa de ley para que este también se ha ampliado, para que se conozcan más estas enfermedades, eso lo has hecho tú. Entonces, pues pienso seguir con ustedes hasta que, mientras la vida me lo permita también, este, pues seguir luchando, ¿no? Si, a lo mejor si ya no estoy en Pemex, estaré en, pues voy a estar en la Asociación Mexicana de Genética Humana pero pienso seguir luchando por, por, por las enfermedades raras mientras, mientras tenga yo este, pues vida y gana, sobre todo todo el entusiasmo, ¿no? Y claro, siempre enseñando a gente joven, porque pues, esa es la ley de la vida, ¿no? Los jóvenes llegan y uno se tiene que aprender cuando es, es momento de retirarse. Es correcto. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eh, sé que tienes una pila terriblemente cargada porque eres. Como, una, como un pistón, todo el tiempo estás moviéndote, todo el tiempo estás haciendo algo. No tengo ninguna duda que hay Juanita para mucho rato, para, para mucho rato. Eso es muy importante. Y si tú sigues el ejemplo de tu madre, por supuesto que vas a seguir trabajando, no tengo duda, hasta que, el ulti, hasta que la última gota de sangre corra por tu torrente sanguíneo. Eso no tengo ninguna duda. Te voy a hacer un comentario antes de pasar a, a, otra, a otro escenario de esta charla. Eh, alguna vez me preguntó alguien, en, eh, me parece que en Estados Unidos o en España, ya no me acuerdo, eh, David, ¿cuántos genetistas hay en México? Y dije, muy poquitos, muy poquitos. Somos, en aquel tiempo éramos 125 millones de habitantes, y dije, somos 125 millones de habitantes y yo calculo que genetistas capacitados que estén eh, a la vanguard, debe haber menos de 500 en México, menos de 500 para una población de 125 millones. Yo afortunadamente conozco a varios, tengo una, un familiar, Juanita Navarrete es genetista muy destacada y conozco a otros en el Instituto Nacional de Pediatría, en, en el Seguro Social y en el ISTE, pero son muy poquitos. Por eso eh, yo te pediría, es muy importante que tu conocimiento se eh, pueda, eh, digamos, compartir con otros porque lo que necesitamos es gente que conozca estos temas y que no hable bajo parámetros de desconocimiento que en lugar de apoyar, enturbian todo este, todo este asunto que es tan importante yo, yo, me, yo celebro mucho tener a Juanita Navarrete no solo como mi prima sino como una especialista en el tema yo siempre agradezco que en casi todas tus charlas un, un espacio para un comentario siempre tiene que ver con, con el reconocimiento que tú le das a ti en el museo y eso te lo agradezco mucho y a la FEMEX te lo agradezco mucho prima eh, permíteme pasar a otra a otra parte de esta entrevista que, que me parece va a regalarnos un perfil un, un poquito todavía más allá de lo que ya nos has comentado, ese, ese perfil maravilloso de, de, de hada, de, de, de, de bruja, de, de adivina, eso, eso me gustó mucho, porque quiero que te conozca la gente de otro lado, la gente de otra forma, la gente como Juanita Navarrete es y piensa, además de lo que ya nos has dicho. Juanita, ¿cuál es tu palabra favorita? Felicidad. Felicidad. ¿Cómo es? Preciosa, preciosa palabra. Te quiero comentar que este cuestionario que te voy a, a referir lo inventó Krust. Y entonces es eh, una intención de conocer a las personas de forma más cálida. Eh, otra vez, ¿tu palabra favorita es? Felicidad. Felicidad. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Miedo. Miedo. ¿Qué es lo que más te causa placer? Ver a la gente feliz y, es, y eso a mí me hace feliz. Ver a la gente feliz. Ver a la gente sana. Feliz. Y sana. ¿Qué es lo que más te desagrada? Lo que más me desagrada, fíjate que es la prepotencia. Tengo un sentido como muy. Y la injusticia. Cuando yo veo que está, hay, hay una injusticia, me dan como un coraje espantosísimo. Como que quisiera ser defender. Ahora es cuando me salen mis. Que me hubiera gustado ser hada o boca para, para borrar y que, y que no haya injusticia en la vida, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. Como que eso lo tengo desde chica y a pesar de que soy viejita, no se me ha quitado. Primero no eres viejita, eres linda y eres una mujer madura absolutamente sorprendente y brillante. Prima, ¿cuál sí. es el sonido o ruido que más placer te produce? Ay, el de la música, el de la música me encanta, el de la música. me encanta. Y, y una de las cosas que me produce gran felicidad, te voy a decir otra cosa, es muy chistoso, es el sol, ver a la gente feliz y el sol. Okay. Como que soy una gente totalmente de sol. Okay. Si, si, si estoy triste, salgo un ratito al sol y con sentir que el sol me pega en el cuerpo, como que me vuelvo a ajustar, me yes. vuelvo a sentir bien. Digo, bueno, ande, hay muchas cosas que hacer. Pero necesito el sol, como que los días sin sol, como el de ahorita, me ponen un poco triste, ¿no? Después, bueno, veo las flores, veo todo, y ya se me olvida, pero el sol es mi gran felicidad. Siempre desde chiquita dije que era hija del sol. Y cuando es. mi mamá era chica, me decía, hija, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y feliz. Y me decía, pero eso es una teoría hedonista de la vida. Me decía, ¿cómo feliz? Pues sí, mamá, quiero ser feliz. No quiero ser nada más que feliz y ayudar a la gente a ser feliz. Eso es lo que yo decía de niña. Perfecto. Entonces, pues bueno, he procurado, ¿no? Con sus altas y sus bajas, pero sí he sido más feliz que, que infeliz, la verdad que sí, y sí me gusta mucho ayudar a la gente en todos los sentidos a que, si esté en mis manos, alcanzar su felicidad. Estupendo. El sonido que más te gusta, ya me lo explicaste. Ahora, ¿cuál es el sonido ruido que te aborrece escuchar? Los gritos de dolor. O, los, los, o sea, ese no me gusta nada, nada, nada. Cuando hay un grito, pues, alguien que está sufriendo, que grita o que, que llora con desesperación, ese es un ruido que a mí no me gusta nada. Okay. La De mi especie, porque, por ejemplo, hay, sí. No, no, tú dime, tú dime. No, no, no, ya, ya. O sea, de mi especie. O sea, llorar o gritar, ¿no? Porque claro. también algunos animales aullan, ¿no? Pero, o sea, como un grito de esos de terror, de, de dolor de mi especie, esos, esos me, no, me, me causan mucha incomodidad. Gracias. Prima, tú eres una dama muy amable y muy bien eh, hablada. Pero te tengo que preguntar, ¿cuál es tu grosería favorita? Ay, no sé, no sé, mi grosería, cabrón yo creo. <risa> okay. Cuando me enojo. eso está perfecta. <risa> Esa es más que perfecta. Eh, Juanita, aparte de tu profesión, ¿qué otra te hubiera gustado ejercer? Lo que te digo, me hubiera encantado, me hubiera encantado ser... Bruja, pero bruja en el buen sentido de la palabra. Bruja quiere decir aquella mujer que ayuda a curar, eso aquella es. mujer que ayuda a curar, pero no solo el cuerpo. La bruja antigua era mucho más ambiciosa, cuidaba el cuerpo y curaba el alma. ¿no? ¡Estupendo! Eso, tú haces eso. eso es lo que... tú haces eso. Todo Juanita. La verdad todo es eso. Soy una bruja del siglo XXI, entonces. No, no sé si eres mejor era... genetista que bruja, pero <risas> creo, que, creo que eres mejor bruja que genetista. Eso, eso me gusta <risas> mucho, me gusta mucho. Preciosa. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué profesión nunca ejercerías? La que nunca ejercería, ay, no sé, no sé, no sé. Pues yo creo que ingeniero, porque soy muy mala para construir. Creo que todo se me caería, soy torpe con las manos. Ok, está muy bien. Preciosa, si el cielo existe y en él, cuando tú te vayas, te encuentras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues? Hiciste tu labor, al que te mandé, y, pero no ha parado. Tienes que seguir haciéndolo en algún otro lugar y con gusto pues, lo volver a hacer. Eso, <risa> está, está genial eso. Ahora, regálame un, ¿cuál es para ti un gusto culposo? Un gusto culposo, ay, un gusto culposo es, bueno, me encanta viajar, me encanta Después. viajar y conocer nuevas cosas. Ahora tengo el placer de viajar para estar con mis nietas, que es de las cosas que más amo en la vida. Me siento que, que las, los nietos son el postre de la vida, es la recompensa para los abuelos de haber vivido tanto. Entonces, eh, es el gusto culposo es este, que me gasto todo mi dinero en viajes, pero casi siempre es para estar con mis niñas. Casi siempre es para ver a mis niñas, que pues desgraciadamente la única hija que tuve, pues no... Se casó, está muy contenta, pero vive fuera, vive en Londres y a veces pues me voy y, y, y llegando ya me están esperando para irnos de vacaciones que aquí, que a Grecia, que España y ahí. Entonces, eh, ese es mi, mi, mi gusto, que siempre estoy pobre porque me gasto todo mi dinero. Pero yo digo, es bien gastado, es bien gastado porque pues finalmente te... pues lo claro. trabajo y, y, y me gusta más que, me gusta comer eh, de repente, pero no, no es mi alegría. Más alegría para mí es lo que te digo, es viajar y es... es... Es leer y es ver a la gente contenta. Estos son, estas son mis alegrías. Y estar con mis chiquitas. Ok. Prima, cuando tú eras niña, había eh, toda suerte de personajes fantásticos de los que tú ya habías conocido por tus lecturas. ¿Cuál es tu personaje fantástico preferido? Mi personaje fantástico preferido... Pues fíjate que eran, son los ángeles, pero curiosamente, fíjate lo que te voy a decir, no los ángeles que vuelan. Me gustaban mucho los ángeles caídos. Y te voy a decir por qué. Porque los ángeles caídos estaban más cerca de nosotros. O sea, eran gente que había caído en la tentación, que se había enamorado de los humanos y que estaba aquí con nosotros y estaba tratando de ayudarnos y reivindicarse. Entonces, a mí siempre me ha gustado esa teoría de que uno puede reivindicarse o cuando uno se siente mucho más como los ángeles del cielo siento que están en el cielo, en cambio los ángeles que están aquí son los que nos ayudan a ser mejores. Esos eran mis personajes favoritos, los ángeles que hay. Buen punto. Y déjame comentarte que cuando hiciste la reflexión pensando cuáles eran eh, tus favoritos, se dibujó en tu rostro una sonrisa de gusto y satisfacción esa, esa con la que te tienes que quedar siempre para, para que por la vida vayas así, con ese ánimo y con esa disposición. Yo quiero decir, antes de que concluyamos esta charla tan, tan sabrosa, que hoy mismo la convulsión que ha creado la pandemia que vivimos todos y padecemos nos ha orillado a entender prioridades, nos ha ayudado a entender que hay cosas que son muy importantes y que no estábamos tomando en cuenta. Nos ha ayudado a entender que lo más importante de la vida, a veces no lo podemos ver y está tan cercano, que es verdaderamente ilógico que no podamos atender esa circunstancia. Nos ha enseñado muchas cosas. Desnudó carencias de los, de los países en sus sistemas de salud, en sus sistemas de educación, en sus sistemas de conexión personal. Nosotros necesitamos que en México haya gente entusiasta, haya gente preparada, haya gente bien intencionada como tú, mi queridísima Juanita. Este ha sido uno de los eh, lapsos de tiempo míos que mejor me parece haberlo invertido, escuchándote a la Juanita que no había escuchado en estos términos, fue para mí delicioso escuchar todo lo que dijiste. Es muy simpática tu charla. Es una charla que uno tiene el gusto de estar analizando, porque dices cosas que son verdaderamente gratas. A veces, a veces te me figuraste como estos personajes de Calderón de la Barca, que son tan festivos y... Y tan, y tan gustosos que uno quiere escucharlos todo el día. Muchas gracias, Juanita, por tu tiempo, por tu amabilidad. Muchas gracias por tus papás, tío Alfredo, por la, por la tía Ifigenia. Muchas gracias por tus hermanos. Muchas gracias por tu trabajo, pero sobre todo, muchas gracias por ser parte de esta nave en la que yo voy y que coincidió contigo. Muchísimas gracias, Juanita. Pues yo te quiero agradecer a ti por haberme invitado. Por haberte conocido también, porque a pesar de que no te conocía, por haberme, por la mano que siempre me has ayudado y por haber hecho ver que mi verdadera pasión dónde está, que es en ayudar a los demás y en el que tú has sido una parte muy importante con tu asociación, viendo tú también cómo has luchado y eso a mí me han dado también el ejemplo para yo hacerlo igual entonces yo también a ti te agradezco mucho que estén en mi vida tú, tus hijos, Celia, todos estoy muy contenta de que estemos caminando juntos y espero seguirla haciendo mientras por se pueda yo te agradezco ¿Mm? preciosa agradezco tu tiempo, tu disposición tu amabilidad, tu gentileza tu simpatía, pero sobre todo tu charla de veras que es muy rica muy sabrosa muy de analizarla con calma. ¿Qué tanto me dijo la prima? A ver, me dijo esto, esto, esto, esto, esto. Seguro tengo la oportunidad porque te grabamos. Te voy a mandar tu grabación, por supuesto. Y voy a pedirte que se la compartas a los primos, a tu mami, por supuesto. Claro. Antes, antes de despedirme, te pido de la manera más atenta que extiendas un abrazo con todo el cariño a mi tía. Que extiendas un abrazo fraterno a tus hermanos, a las nietas, a todos. Yo no solo te quiero, te admiro y en verdad hoy, hoy entendí, me gustas más como hada y bruja que como genetista así que ya dije ay pues muchísimas gracias gracias ¿Eh? a ti pues, prima gracias y, a y, ti bueno, por todo no, no, no gracias a ti por la invitación y bueno espero seguir mucho tiempo juntos este, luchando y trabajando ¿Eh? muchas, gracias. Yo y espero que ti. Para, muchas gracias prima, yo espero que para ti haya sido también un momento agradable esta charla. Fue un momento súper agradable. Nunca pensé pasármela también en una entrevista así, un poco más formal en la que yo pueda decir todo lo que llevo dentro y estuve muy contenta. Y además me hiciste muchas preguntas que nadie me había hecho, que me pusieron a reflexionar, ¿no? Como la de mi personaje favorito, en fin. Yo espero nunca, nunca me lo habían hecho y, y también estuve muy contenta. Te agradezco este rato tan agradable que pasé. Eh, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Te quiero decir que uno de mis hijos, Paulina, me dijo, oye, papá, la tía Juanita es como una botellita de champán cuando se destapa, ¿verdad? Y le digo, exacto. Así sale. <risa> <risa> gracias, primo. Gracias por Muchas gracias. Todos. Un abrazo para todos. Muchas Igual, gracias. Igualmente, permita. Cuídate mucho. Igualmente. Hasta luego. Corto, corto esta conversación en cinco segundos. Ok, perfecto.